y buscar otro wifi que robar manda whatsapp que me va a llegar me quieren buscar no encontrarán me falla el móvil no me tira nada. pásame los cartos que me faltan si te en Vigo, harto de esperar para obtener ese no club de fans si me apurro mucho me pongo a pintar en un par de te lo trazo ya si me llaman ya no voy a contestar paso de tu vaina no, cuando tenga wifi ya me llegará Otro de un visto cuando tenga wifi ya me llegará Otro de un mito pa' hoy nada me va a parar llamo a Yatel y se jode el plan están harto de ropa. Mientras miran el fútbol en el sofá, un saludo a la RS y la SNK. Manda un privado vamos a rapear. Puchar el ratillo y grafitear como en el matón. La parcufisa, calla, mate, no que se venga la ya. La que tengo por lo que se va a arruinar. No me quedan datos para los aviones. Puchar los vídeos, no los puedo la la mirar. He dejado la cancha ya, pero estaba para fútbol. fútbol Esta sociedad de las redes sociales ya la ni días Cotilla enganchado al Instagram. O video en YouTube que no valen nada. O vídeo en YouTube que no valen nada. O vídeo en YouTube que no valen nada. Vale la mierda. en la noche cuestionate nada es lo que crees sigue tranquilito de cabeza a pie esta vida loco te va a volver vuelan mis ideas no se ven no surgando el cielo como santa o papá no el cartucho de dinamita te viene a traer Él sabrá para qué cuídate cóscate puede venir bien o puede dejarte sin mano rostro ni hambre sería importante miseria sería y muy seria elegante yo, yo vendría, vendría, en tus manos no, no estaría, estaría, esta patria nunca ha sido mía sido tú hablas de lo que entendería, quien entiende deberá ni media a soltar ah, aquí ah, a la espalda todo se carga, todo se cargan, se cargan ah, a quien habla de más, más yo solo te vengo a mostrar, ah, vigila ah, bien, hasta el funeral ah, no, no vaya a ser, se adelante y que pase ah, ya ah, no ah, vaya a ser, que se ah, adelante y ah, que pase Nudo en la garganta, una gata, una katana, quemó la capa, vuelvo de mala. Se echo un par de plantas, pero hay algo que falta. Te fuiste tú y entró la enfermedad en casa, con los ojos como un búho ¿eh? pues así hasta las tantas. A ver si revienta entre nubes de humo, tu culo, y otras drogas que consume. Ya ya, ya no somos uno Métete en tu vida, no preguntes tanto Sigue con lo tuyo, entre murmullo Y máscaras, como sintiendo más gusto Como siendo tú, un hipócrita De mierda como el resto Con máscaras que brama, más sonrisa Y objeto. hablan a la espalda Es ¿eh? real, original 0% Esto duele ya, ¿eh? no será De no verte, con los ojos Como un búho, ¿eh? pues así hasta que amanece Solo veo fake, poses Por un like, por un pussy, pulsa reset Esto se va a la mierda, da igual lo que